Amigos de Estilocracia, bienvenidos a este su canal, aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino que es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata, entablar una conversación con alguien o tratar de conocer a gente nueva no es tarea sencilla, ya sea en una reunión de trabajo o reuniones con amigos, hay algunos trucos que deberíamos poner en práctica en situaciones como esta y nos darán mejores resultados en nuestras relaciones personales y te las compartimos a continuación. Mirar a los ojos Mirar a los ojos no es nada más que mostrar interés en lo que otro está diciendo. Si volteas la mirada, sentirá que lo ignoras. Repetir su nombre Al igual que el punto anterior, la persona se dará cuenta de que estás interesado no solamente en lo que dice. Hablar con tranquilidad y no ser interrumpido Mostrar fluidez es sinónimo de seguridad. Si lo haces, no te interrumpirán porque mostrarás seguridad y eso generalmente le gusta a todas las personas. Tener una postura abierta. Mostrar las palmas de las manos. No cruzar los brazos o piernas. Eso demuestra que estás cómodo. Tocar. Al tocar a las personas, se sienten mucho más cercanas a nosotros, con respeto, por supuesto, pero puedes tocar su brazo al aclarar algo o mantener el apretón de manos por un par de segundos extra. No sonreír desde el inicio, conocerlos y luego de un momento a otro, sonríe. Así le darás a la otra persona la impresión de que lograron impresionarte y mostrarán más seguridad y comodidad al estar contigo. Cuando estás en una conversación con varias personas, tómate dos segundos para mirar a cada una. Si estás hablando, trata de ir cambiando la mirada de cada uno. Esto hará que todos se sientan parte y se mantengan concentrados en tu relato. Sonreír es muy bueno, pero si lo haces demasiado, la gente no te respetará de la misma manera. Si vas a salir con alguien, te recomiendo tener algo para hacer, como leer, escribir y estudiar.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 Y podemos acompañar con mostaza de John, ceniza de cebollín y pan.